Proceso de inscripción para el examen de admisión 2022 Deberás realizar el pago único de 130 soles por derecho a examen Podemos depositar en la cuenta corriente del instituto en el Banco de la Nación O en los agentes multirred Tener en cuenta que no se aceptan transferencias interbancarias. Lo puedes realizar de manera virtual o presencial. Deberás acercarte a nuestra oficina de tesorería dentro de las instalaciones del Instituto Argentina, ubicada en Avenida Alfonso Garte, cuadra 9, distrito de Cercado de Lima. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes en el horario matutino de 10 a.m. a 1 en punto y en el horario de la tarde de 2 a 6 en punto. Inscripción virtual, examen de admisión 2022. Escribimos nuestros datos personales, entre ellos el número de nuestro documento nacional de identidad o el carné de extranjería. Seguidamente de nuestro apellido paterno, nuestro apellido materno, llenamos también nuestros nombres completos, nuestro número telefónico de contacto y un correo electrónico personal para que nos podamos contactar con el ISTP. Elegimos nuestra carrera profesional de primera opción y con ello el turno a postular. Elegimos nuestra segunda opción y nuestro turno. Juntar un archivo PDF, el cual debe contener certificado de estudios, DNI o carnet de extranjería, foto tamaño pasaporte con fondo blanco, partida de nacimiento y el recibo canjeado en tesorería. Este archivo PDF debe tener por siguiente el nombre, tus apellidos, y un bajo tus nombres, en este caso González Núñez, y un bajo Mauricio. Y listo, ya puedes enviar tu formulario.